De este continente, enesgado por el lucro sin contigo, con un chorro de luz y surge puro y potente Salvador, al hilo de la recia safratía, pequeño y apretado con un puño, un cuirón que canta entre fusiles, surge puro e impotente el salvador, si el mesático norte está riendo, mansilla nuestra orilla, no olvide el invasor y el escenario, que hay que votar en la cordillera es la el, el José Feliciano en erupción, el momento la retaguardia y un volcán, volcán permanente. poncha con. Concha, Concha, con. con. Si pueblo está roca, la roca, su trova de roca, y una la roja ven la bella